Esta localidad pertenece a la Ruta del Tambor y del Bombo. Por este motivo, debemos detenernos frente a este monumento que homenajea este toque. Además, fue declarado recientemente Patrimonio inmaterial de la humanidad.